¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a nuestro estimado público que se une a través de medios de comunicación para el inicio de la tercera temporada del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones, producido por el Instituto de Geociencias de la División Interamericana, con sede en la Universidad de Montemorelos. Primero, Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Dios, que por su gracia nos ha dado vida para iniciar este año y nos permite reunirnos virtualmente y por medio de este programa tratar de entender con nuestras limitadas capacidades cómo Él se manifiesta en la naturaleza y en la revelación. Agradecemos también al público que a lo largo y ancho de la división interamericana y otras latitudes se unen cada sábado para disfrutar de las ponencias que diferentes expertos de nuestra iglesia comparten con nosotros. Recordemos que uno de los objetivos de este programa es instruir a los diferentes públicos sobre cómo la ciencia y la religión correctamente entendidas nos conducen hacia Dios, que es la fuente de todo conocimiento. El orador de esta tarde, quien inaugurará la tercera temporada del programa, es el doctor Antonio Cremades, un conocido nuestro de mucho tiempo. Él tiene un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Valencia, España. También tiene un profesorado en religión por la eh, Universidad Adventista de, eh, del Plata. Doctor Kermades, es un privilegio eh, tenerte con nosotros esta tarde. Eh, las ponencias que nos has dado siempre son muy instructivas. Así que, doctor, esta tarde estamos seguros que Dios te va a usar otra vez para instruirnos en esas áreas tan interesantes de la ciencia y la religión. Te cedemos la palabra y te escuchamos. Es bueno que tenemos eh, la ocasión de poder encontrarnos de nuevo en torno a la palabra de Dios y a la naturaleza, esos dos libros a través de los cuales Dios se revela. Entonces, abrir los dos libros es como usar la mano derecha y la izquierda para tratar de, de reflexionar en torno a la verdad. Y estos dos libros que se iluminan el uno al otro, en, en esta ocasión, Vamos a estudiar un tema que me parece apasionante, es el tema del huerto del Edén. Eh, un relato que parece inocente, que en principio da la impresión de que nadie cree en él, piensa, se piensa que es un mito, una leyenda, que eso nunca ocurrió, que no existió tal huerto que si el árbol de la vida era un símbolo y cosas por el estilo. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es analizar esta temática que hemos querido llamar o ponerle como, como título las propias palabras del libro de Génesis y Dios plantó un huerto en él Entonces vamos a tratar de desarrollarlo. Eh, muchas veces no se tiene en cuenta que Dios eh, es muchas cosas. ¿no? Eh, y una de ellas es que Dios es diseñador por pura naturaleza. ¿eh? Le gusta y realiza diseños. ¿eh? Por ejemplo, Dios diseñó el planeta Tierra y todos los seres vivos que lo habitan. El testimonio lo tenemos en Génesis 1, todo el capítulo 1, pues es una narración de cómo tuvo lugar eh, la creación de la tierra y la de los seres vivos. Así que ahí vemos a un Dios como diseñador de la naturaleza. Pero Dios también diseña cosas tan sencillas como puede ser la ropa. En Génesis 3.21, pues se nos dice cómo después de pecar a y Eva, pues Dios los vistió. Y en Éxodo 28, por ejemplo, pues aparece como Dios diseñó la ropa de, del sumo sacerdote, la ropa de los, de los sacerdotes, de manera que ahí tenéis a un Dios que también eh, es capaz de diseñar ropa. ¿eh? Y también Dios diseñó el arca de Noé. El, el, Noé fue el, el constructor del arca, pero la hizo tal y como Dios le dijo que tenía que hacerla. Así que digamos que el, el arquitecto el arquitecto es eh, Dios y, y, el diseño, y, el, y el constructor sería entonces eh, Noé. Dios diseña también el tabernáculo, ¿mí? de manera que le dijo a Moisés exactamente cómo debería de, de hacer todos los detalles del tabernáculo. ¿mí? Eh, con todo lujo de detalle. Si uno lee Éxodo 25, el capítulo 25, por lo tanto, capítulo 26, 27, 30, 37, ahí viene con todo detalle cómo había que construir el tabernáculo. Así que Dios lo, lo, lo diseñó. ¿eh? Y también la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, del 10 al 27, pues se nos habla de que eh, Dios tiene preparado eh, para el futuro, eh, una ciudad enorme eh, y él eh, está diseñándola construyéndola, por lo tanto Dios diseña también una ciudad ¿eh? y finalmente que es lo que nos ha traído el tema de esta, de esta, en esta ocasión es que Dios el del que más, perdón, sí. no está compartiendo pantalla eh, se fue la pantalla si no, no se está compartiendo. Eh, pues, no sé por qué, pero vamos a tratar de arreglar. ¿Está ahora? Ahí está, ahora sí, sí Por lo menos se ha escuchado, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, sí, entonces, sí, claro. en esta diapositiva, Dios como diseñador, está plasmado de alguna manera lo que está comentando. Dios es el que diseña el planeta Tierra con todos los seres vivos, por lo tanto, es el, el autor de la naturaleza, diseña cosas tan sencillas como puede ser la ropa, así que es un diseñador de, de moda. ¿eh? Dios diseña el arca de Noé, es Noé quien, quien hace de constructor, pero construye el arca según todas las indicaciones que le da Dios. ¿eh? El tabernáculo, pues la misma cosa. Eh, Moisés es quien lo construye, pero Dios le dice exactamente con todo lujo de detalles, tenemos ahí varios, varios capítulos que lo describen, eh, la construcción del tabernáculo, ¿eh? pero es Dios el, el, el autor, el diseñador. ¿eh? Lo mismo pasa con la Nueva Jerusalén, decía, en el futuro, como Dios eh, ha diseñado toda una ciudad, que por cierto, enorme, ¿eh? por las medidas que se nos da en Apocalipsis 21. Y Dios diseña también el Jardín del Edén, que es lo, de lo que vamos a hablar en, en esta ocasión. Y ese es el título que yo he dado al tema. ¿eh? Eh, y Dios plantó un huerto en Edén. Solamente que en este capítulo de Génesis 2, el nombre de Dios es compuesto, Yahvé Elohim. Y entonces he querido ponerlo tal y como está en el original. Y Yahvé Elohim plantó un huerto. Pues bueno, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, eh, la creación de jardines como un universal. De, de, ¿Cómo es que nos ha dado a los seres humanos por hacer jardines, por plantar huertos, par hacer parques? ¿Eh? ¿De dónde nos ha venido eh, esa tendencia? Entonces, en esta diapositiva se ve muy bien cómo la humanidad a lo largo del tiempo pues, ha manifestado en diversas culturas una fuerte inclinación por la construcción de jardines. Es un universal. En la antropología, cuando se dice que es un universal, significa que en todas partes del mundo... Se, se han hecho jardines en todas las culturas, eh, o en muchas al menos, eh, de forma que es una manifestación humana típica. ¿eh? Eh, los evolucionistas dicen que esto es así porque es una especie de reminiscencia de cuando la especie humana en su desarrollo evolutivo pues, vivía en los bosques. Y entonces, pues, de alguna manera echamos de menos eh, ese mundo y lo reproducimos pues con los jardines, los parques, en fin. Pero la idea es, ¿y si tiene que ver más que eh, con una reminiscencia de evolución, una reminiscencia del huerto del Edén? ¿Y si lo que echamos de menos y lo tratamos de reproducir es, es el Edén? Eh, los antidulbianos, por ejemplo, ya organizaron jardines. Estamos hablando de la primera civilización. Siempre se dice que la primera civilización, la más antigua, es la de los sumerios, pero según la Biblia, la primera gran civilización, además que existió, es la del periodo prediluviano. Eh, eso duró 1656 años y es una, es, es una época amplia donde se desarrolló una, una cultura. Aquí tenemos eh, de la escritora Elena para Patriarcas casi Profetas, en la página 79. Cómo nos describe que los antidruvianos pues, eh, plantaban, construían jardines, parques, donde habían árboles bonitos, donde había un buen paisaje, habían senderos, ahí habían también estatuas, en fin, eh, que, que el jardín, Dios plantó el primer jardín, pero los antidrubianos siguieron, ya ya construían jardines. ¿Ah? Bueno. Eh, sabemos que el jardín, por ejemplo, históricamente hablando, hizo su aparición en el creciente fértil de los grandes ríos Tigres y Éufrates y el Nilo, ¿eh? de forma que las antiguas civilizaciones mesopotámicas, la egipcia, la persa, la griega, pues eh, han dejado constancia de, de hacer jardines, de crear jardines. Por lo tanto, digamos que el, el jardín ha sido una construcción, es un, ha sido un continuum a lo largo de, de los años de, de, de la historia humana. Eh, eso está apuntando a que hubo un primer momento un jardín, que, que yo pienso que ese fue el jardín que Dios plantó. Aprendimos esa costumbre de, de los jardines, aprendido, aprendimos incluso a hacerlo, y eso se continuó a través de la primera civilización, la prediluviana, y a partir de ahí en las, en las sucesivas. ¿eh? Salomón, por ejemplo, ahí lo tenéis en Ecclesiastes 2, 4 al 6, él dice, me planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles frutales de toda clase. Parece que es un copiar y pegar de, de, del texto de, de Génesis 2, 8. Es decir, eh, Dios plantó un, un jardín y lo llenó de árboles frutales de todas las clases y Salomón hizo algo parecido. Pero si nos vamos a las civilizaciones mesopotámica, egipcia, por ejemplo, persa y demás, veremos la, la misma, el mismo hábito. Así que la construcción de jardines ha sido como una especie, un continuum de, de, desde los primeros tiempos de, de la humanidad. Eh, antes de nada hay unas palabras que quiero aclarar. Eh, vamos a verlo. En, en, en el versículo 8 de Génesis 2, tenemos, y Jehová Dios plantó un huerto, ya lo hemos leído, eh, Yahvé Elohim. Eh. Entonces la palabra clave es Gan, y Gan se traduce por huerto, jardín, parque, vergel. Eh. La palabra vergel es muy interesante porque implica un lugar con gran abundancia y variedad de plantas, flores, árboles. Eh. Es un huerto, un jardín, pero eh, con mucha abundancia. ¿Eh? De, de vegetación de distintos tipos. ¿eh? Eh, la Septuaginta tradujo la palabra Gan mediante una palabra griega que es Paradeisos. De ahí nosotros que a veces hablamos del paraíso ¿eh? y, y nos, eh, mencionamos esa palabra para referirnos al Edén, eh, pero eso nos viene de la Septuaginta, del griego, no nos viene del hebreo Gan. Pero es interesante que la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, eh, esta gente entendió que GAN eh, se puede traducir perfectamente por paradeisos. Y paradeisos, ¿de dónde viene? Pues viene del persa, pardes, que significa finalmente huerto, parque o jardín. Bien. En Génesis 13.10 y en Isaías 51.3, eh, a mí me encantan los tres textos que vamos a ver, eh, estos dos primeros, Dice el huerto, hay quien lo traduce el vergel, de Yahvé, y eso me gusta porque siempre hablamos del huerto del Edén, pero ahí lo llaman el huerto de Yahvé, y es que es, ese nombramiento es correcto, finalmente es el huerto de Yahvé, Yahvé es el diseñador, Yahvé es el constructor, finalmente él hace las dos cosas, no como en el tema del arca, donde Dios diseña el arca pero la construye Noé. Aquí Dios diseña el huerto y lo construye también. Así que el, el título de el huerto de Yahvé pues, se corresponde. ¿no? En Ezequiel 31, 8 9, pues tenemos algo parecido. Se lo llama el huerto de Elohim. Elohim es este otro nombre con que eh, se refiere las escrituras al Dios Todopoderoso. Así que, eh, haciéndolo eh, fácil, pues el huerto de Dios. ¿Sí? Y me gusta mucho el título del huerto de Dios, porque final, finalmente para él es toda la honra y toda la gloria, porque es el que lo diseñó y el que lo construyó. Me, me encanta que, que mencione el huerto del Edén con estos términos. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo fue creado? Bueno, pues es difícil saber en qué momento de la semana de la creación creó Dios el huerto, pero podemos especular, ¿sí? O sea, no es fácil saberlo, posiblemente no lo resolvamos, pero vamos a tratar de razonarlo un poquito. ¿eh? Eh, ¿Puede ser que el huerto lo creara el tercer día en el contexto de la creación de las plantas? Pues puede ser, ¿no? puede ser. Eh, en Génesis 1, eh, cuando hace la referencia a la creación de las plantas, que tuvo lugar el tercer día de la creación, pues dice, produzca la tierra árbol de fruto y eh, produjo pues la tierra árbol que da fruto. O sea, está haciendo referencia a los árboles y árboles frutales, que es lo que vamos a encontrar después en el texto de, del huerto. Y os lo he puesto aquí de abajo, Génesis 2.9, Yahvé Elohim, eh, Dios, hizo germinar del suelo, eh, nació, de la tierra, hay quien lo traduce así, toda suerte de árboles, ¿eh? todo árbol traducen otros eh, autores. Así que Génesis 2.9, que está refiriéndose al texto de la creación del huerto, eh, tiene una terminología que se parece mucho a la de la creación en el tercer día. Entonces, puede ser que Dios, al mismo tiempo que en ese día creó las plantas y en especial cita los árboles, puede ser que ya que crea los árboles de fruto, creara también el huerto del Edén, bueno, puede ser, ¿Eh? Pudiera ser que Dios aprovecha la creación de los árboles para crear los árboles de fruto del Edén, bueno, puede ser. ¿Eh? Eh, y si fue en el sexto día, por ejemplo, después de la creación de los animales terrestres, porque el, el quinto día Dios dedica a los animales acuáticos y voladores. Pero en el sexto eh, es un día dedicado a la creación de todos los seres vivos terrestres. Por eso Dios creó al ser humano también en el sexto día. ¿eh? Porque nosotros somos una especie terrestre. ¿eh? Bueno, entonces después de la creación de los animales terrestres, pero antes de la creación del hombre. De manera que Dios crea al hombre dentro del huerto o lo crea fuera y después lo pone dentro. ¿eh? Esos detalles no son fáciles de, de saber con seguridad. A mí me parece que no. ¿eh? A mí me parece que una opción podría ser la siguiente. Después de la creación del hombre, puede ser. La secuencia de narración, fijaros qué interesante. En Génesis 2.7 dice, Dios formó al hombre. Y además, en el versículo 7 nos describe cómo lo lo formó a partir de la tierra, le insufla en su nariz aliento de vida. ¿sí? Aparece la creación del hombre varón en 2.7. En el 2.8 aparece el huerto. Y aparece como plantó el huerto. Eh, hizo nacer de la tierra todo árbol, que ya lo hemos leído. Y eso lo pone a continuación de la creación del hombre. Da la impresión que lo hizo después. Y puso allí al hombre que había formado. Incluso lo dice dos veces. En el 8, fue, eh, plantó el huerto y puso allí al hombre. Y en el 15, versículo 15, dice, tomó pues Yahvé Elohim al hombre y le instaló en el vergel de Edén. Entonces da la impresión que primero es la creación del banón, después Dios planta el huerto y a continuación lo pone en el huerto. Aquí tenéis eh, todo el texto eh, para que veamos un poquito esto. ¿Veis en el versículo 7? Ahí aparece la formación de la creación del hombre. A continuación es cuando Elohim planta el vergel. Y a continuación, en el, mes, en el mismo versículo 8, colocó el hombre que había formado. Entonces da la impresión que Dios crea al hombre, después planta el huerto y lo coloca al hombre allí. En el versículo 9 simplemente describe eh, los árboles del Edén, ¿Mm? y en el 10, pues habla de los ríos del Edén, es decir, 9 y 10 son dos, eh, perdón, 9, 10, 11, 13, 14, bueno, todo esto del 9 al, al, al 14 eh, son descriptivos, describe los árboles del Edén y describe los ríos del Edén, pero ahí no pasa nada en ese sentido, no o es sea, algo que, del suelo salen los árboles, que en realidad pues ya lo ha dicho en el versículo 8, que plantó. ¿eh? Y en el 15 dice, tomó ya velojima al hombre y le instaló en el vergel. Entonces, según la secuencia narrativa, da la impresión que el huerto fue plantado después de la, de la creación del hombre. ¿sí? Pero yo no, no plantearía esto como algo seguro. Si esto es un orden secuencial, eh, puede ser que sea así, pero como los verbos eh, en hebreo no tienen tiempos de pasado, presente y futuro, como en, en, en, por ejemplo en castellano, entonces eh, hay autores que dicen que en el versículo 8 dicen, eh, Yahvé Elohim había plantado un huerto. con lo cual eso ocurrió en otro momento. Solamente que aquí hace referencia a ese asunto y a lo mejor iríamos a la hipótesis de que Dios creara el, el, el huerto el mismo tercer día en el contexto de la creación de las plantas. Bueno, no, no, no podemos afirmar absolutamente nada de esto, son simplemente planteamientos. ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde lo creo? Bueno, eh, aquí tenéis tres traducciones del versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, el lugar geográfico, Edén. ¿Y dónde está Edén? Al oriente. ¿eh? Eh, cantera de Iglesias, que es una versión que a mí me encanta, muy, muy literal, muy atada al texto, que es lo que a mí me interesa en este tipo de investigación. Luego Yahvé Elohim plantó un vergel en Edén, al oriente. ¿eh? Y la versión de la Biblia de, de las Américas. Eh, plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén. Así que lo plantó en un lugar llamado Edén, y ese lugar está al oriente. ¿Ah? Bueno, cuando se describen los ríos, ahí es algo interesantísimo. Yo, a la hora de interpretar esto, he pasado por dos momentos. Uno en el que decía, no puede ser que estos ríos del Edén se hayan conservado después de una catástrofe impresionante como fue el diluvio, una catástrofe sin precedentes que no solamente fue llover sino que aquello fue un trastoque brutal de la naturaleza y entonces claro aquí se está describiendo los ríos del Edén cuando toda la tierra fue destruida y, cambiada, y muy cambiada por las aguas del diluvio y todo lo que implicó como volcanismo y terremotos, y tsunamis y no sé cuántas cosas más que alteraron completamente la geografía. Entonces no puede ser que estos ríos pues, estén en el, en el lugar en el que estaban en, originalmente. Que El, el diluvio lo tuvo que haber cambiado todo. Esa era mi primera hipótesis y la mantuve bastante tiempo, hasta que caí en el detalle de que eh, Moisés, cuando describe los ríos del Edén, está hablando de ríos que en su época se conocían y se esfuerza por decir dónde están esos ríos vamos a leerlo brotaba desde un río para regar el vergel y desde allí se dividía y formaba cuatro brazos el nombre del primero de estos brazos le llama pisón le pone nombre no, no lo hemos identificado no sabemos a qué río se está refiriendo pero él Moisés sí que dice hey, que ese río es el que circuye, o sea, el que rodea todo el país de Jávila, donde se halla el oro, y además el oro de ese país es excelente. Además, también hay bedelio y piedra de Soham, que no sabemos qué es, aunque algunos traductores lo traducen por onis. Es decir, aquí Moisés está diciendo, bueno, ese río, que es uno de los cuatro, es tal. Y pasa por tal lugar y da todo detalle de ese lugar. Por lo tanto, está describiendo un lugar geográfico de su época, presente del de, de periodo de, de Moisés. ¿Mm? Y vamos con el segundo. El nombre del segundo río es Gijón. Tampoco se ha identificado. El cual es el que circuye, rodea todo el país de Cus. Así que está mencionando por su nombre los lugares geográficos y los nombres de los ríos en presente, en la época de Moisés. ¿Eh? Por lo tanto, esta, esta, esto de alguna manera ha sobrevivido el diluvio. El nombre del tercer río es Hidekel. Ese sí que se ha identificado como el río Tigris. Pero también dice lo mismo eh, Moisés, el cual recorre el este de Azur. Es decir, los localiza. ¿eh? El cuarto río es Ferat, que también está identificado como Éufrates. Es decir, cuando Moisés está describiendo los cuatro ramales en que se divide el río que brotaba del Edén, está dándoles los nombres de, de época y, y, y describe la geografía por donde transitaban estos ríos. Eso significa que esta región geográfica, de alguna manera, Dios eh, la mantuvo ¿eh? Eh, a pesar del diluvio. Elena G. dice que el diluvio no ocurrió con la misma intensidad en todos los puntos geográficos del planeta. Ella dice que en unos lugares fue más intenso que en otros. Bueno, tal vez este fue de los poco intensos o tal vez Dios protegió esta, esta región, por lo que voy a decir después. En este mapa yo he tratado de localizar, así, a, a modo, ¿eh? esto no tiene una seriedad científica, no hay un trabajo... Mmm, detallado, pero eh, ese círculo que he eh, delimitado en rojo, más o menos apunta a la región. ¿sí? Eh, ahí tenéis el nacimiento, si os fijáis, del río Tigris, eh, está ahí el nacimiento del río Éufrates, que son dos ríos que sabemos que nacen, salen de, del Edén, y, eh, y como veis hay más ríos ahí. Veis que hay río, uno que desemboca en el Mar Negro, hay otro que desemboca en el Mar Caspio. Eh, hay, hay más ríos de manera que puede ser que estén los cuatro ahí, tal como los menciona Moisés, solamente que hemos podido solamente identificar el y de Éufrates, pero seguramente en esa zona están, eh, están los otros, por ejemplo el río Araxes, yo he tenido el privilegio de visitar el valle de Ararat eh, y, y es interesantísimo ese valle lo fértil que es, es increíble eh, eso es un, un huerto de Edén, ¿eh? Eh, a un auténtico huerto de Edén, porque hay frutales de todas las clases, la tierra es muy fértil, es plana y atraviesa el río Araxes, atraviesa el valle del de Araraque. Entonces, a lo mejor el Araxes es otro de los, de los ríos, ¿eh? solamente que no me atrevo a afirmarlo porque no tenemos los datos suficientes. Pero... Fijaros una cosa interesante en este mapa, he puesto dos puntos grandes en rojo, el de arriba que está pegadito al círculo que hemos citado, del área posiblemente donde estuvo el Edén, ahí es donde está localizado el valle de la Garaz, ese valle que es una maravilla, hay quien le llaman paraíso, es increíble, es enorme, eh, fértil la tierra, tierra negra, buena, eh, regada por agua. Eh, frutales de, de, de muchas clases, entre ellos la vid. Nunca he visto tanta variedad de vid como allí. Y yo vengo de una tierra de viñedo. Yo me, soy original de Novelda, la provincia de Alicante, y allí uno de los cultivos importantes son las vides. Así que estoy acostumbrado a, la, a, a cómo es esto. Eh, y me quedé maravillado de tantas variedades que hay allí que se cultivan de vid. Bueno, muy interesante. Pero es interesante que allí está, en ese puntito, está el Ararat, que sabemos que la región del Ararat, porque el arca no fue a parar a una montaña, sino el texto es muy claro. El texto dice Jare Ararat, y Jare Ararat significa la región, el país. El texto bíblico no apunta a una montaña, sino a una región, a una zona geográfica. Entonces es interesante que Dios condujo el arca ahí y atracó el arca en esa región. Entonces, eh, Elena Gewai, cuando habla de la zona geográfica del Ararat, eh, ella dice que habían montañas que Dios había eh, conservado a pesar del diluvio, ¿sí? que no había sido trastocada esa región sino que de alguna manera Dios conservó las montañas y demás para un fin que no viene a cuento ahora, pero ella habla de, de, de montañas y de, de una zona que Dios conservó a pesar de las aguas del diluvio y no, y no fue alterado, ¿no? por lo menos no mucho. Por lo tanto, eso permite pensar que eh, estos ríos que menciona Moisés eh, eh, estaban en la zona original. ¿Eh? bueno y luego hay otro puntito en rojo que está ahí pegadito al río Jordán debajo de ese puntito estaría el lago de Genesaret, por ejemplo, de Galilea y ahí es donde está Palestina entonces a mí me llama mucho la atención de que es una región como muy querida por, por Dios es lo que se llama la media luna fértil ¿eh? donde aparecieron esas primeras civilizaciones ahí tenéis como una mancha en, en una especie de verdoso donde está Uru, por ejemplo Ur donde lugar de origen de, de Abraham y ahí es donde está Sumeria donde estuvo Sumeria ¿eh? Eh, la primera gran civilización que aparece aunque para nosotros creo que no fue la primera la primera yo creo que fue la antediluviana, pero de la más antigua que se conoce o se reconoce y luego veis a la parte de abajo eh, izquierda, pues ahí está el río Nilo, que es otra región de una gran civilización que se desarrolló. Entonces, en esta región eh, ocurrieron cosas muy importantes, como todos sabemos. Eh, es como una zona geográfica especial para Dios, porque ahí estuvo el Edén, ahí estuvo la región de la Narat y ahí Dios condujo. Esa embarcación. Ahí bajaron las ocho personas que se salvaron. Ahí bajaron los animales. De ahí emigraron a todo el mundo. ¿Sí? Estoy hablando de animales terrestres y aves. Y luego tenemos el, el, la parte de Palestina, la, la tierra que, que Dios le prometió a Abraham y donde después terminó estando ahí Israel. Y Jerusalén, que es donde va a parar la nueva Jerusalén. Cuando Dios regrese, cuando Jesús regrese por tercera vez, después del milenio, va a venir la nueva Jerusalén, que, que Dios es diseñador y constructor, como ya hemos mencionado, y se asentará en Jerusalén. Es decir, que, que esta región es muy querida por Dios. Así que no me extraña nada que el, que el, el Edén esté cerca de, de Jerusalén o que estuviera ahí, porque además sabemos que con esa nueva Jerusalén, pues se va otra vez a plantar, bueno, a plantar, está plantado, pero va a estar ahí de nuevo el, el, el Edén. ¿eh? Así que es una región, yo creo que muy querida, ahí ocurren cosas muy importantes y, y ocurrirán ¿eh? en esa zona. Bueno, así que a mí me parece que es, está bien ese, ese círculo alrededor de esa zona Debió estar el, el Edén. Bueno, el Edén eh, está lleno de historias. ¿eh? Jehová Dios puso allí al hombre, ya lo hemos dicho. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjense que lo dice dos veces, como para insistir, subrayar la idea de que Dios puso al hombre en ese, en ese lugar. Dios lo saca. ¿Eh? Es quien lo pone, pero es quien lo saca. Tristemente, debido al, al pecado de Adán y Eva, Dios los expulsa. ¿eh? Y ahí tenéis en el versículo 23 de Génesis 3, lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y, y después lo vuelve a repetir por segunda vez. O sea, menciona dos veces que Dios puso al hombre en el Edén y menciona dos veces que Dios lo sacó. Y la segunda es, echó pues fuera al hombre. Así que Dios lo puso y Dios lo sacó. Pero entre que Dios lo pone y Dios lo sacó, en el Edén hay muchas cosas que ocurren. ¿eh? Y aquí he querido así rapidito, no vamos a desarrollarlas ni mucho menos, casi cada puntito de estos puede ser un tema. Dios construye el huerto, ya lo hemos leído, Dios pone allí al hombre. Y aparecen los primeros mandatos de Dios, cultivar y guardar el huerto, dirá en 2.15, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, dirá en 2.16-17, y le mandó al hombre poner nombre a los animales. Así que ahí aparecen los primeros mandatos, ¿eh? del 19, versículos 19 y 20. Es muy interesante que la mujer fue creada, seguramente, yo no me atrevo a afirmarlo al 100%, pero... El hombre estuvo poniéndole nombre a los animales, se dio cuenta que no había ninguno de ellos que se correspondía con él. Dios lo duerme y le saca una costilla y de ahí crea a ella. O sea que es muy posible que la creación del hombre fuera fuera del, del Edén y la creación de la mujer fuera dentro del Edén. Y después de creada la mujer, pues todos sabemos que, que Dios mismo se la presenta a, al hombre. Y ahí tiene lugar la primera boda y de esa manera se institucionaliza, digamos, el, el matrimonio como una institución. Bien, eh, se nos menciona el tema de la desnudez de y Eva que es muy interesante, pero lo dejamos para otro momento. Tristemente, en Génesis 3, del 1 al 20, se describe la tentación, la caída y consecuencias del pecado, con lo que todo se trastoca. Gracias a Dios, de su gracia y su misericordia y por el enorme amor que nos tiene, ahí ya aparece en Génesis 3.15 la promesa de un Redentor. Dios viste a Danieva, que hemos dicho, de túnicas de pieles, Dios lo saca del huerto, como acabamos de mencionar también, pero en ocasión del diluvio, la mano que había plantado, dice Elena Geuay, en patriarcas y profetas, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. ¿sí? Es decir, cuando Adán y Iba pecaron, lo sacó del Edén a ellos, el, el jardín estuvo todos esos 1656 años de, de digamos, prediluvio, eh, a, ahí iban muchos a adorar, a hacer sacrificios a la puerta del Edén, pero en ocasión del diluvio, antes, momento, momentos antes de, de empezar el diluvio, Dios sacó el, el huerto del Edén. ¿verdad? Y en la Tierra Nueva, pues ya lo hemos dicho, pues ha de ser restaurado, más gloriosamente, envejecido, dicen patriarcas y profetas, el Enajad. Así que aquí tenemos las historias del huerto, desde que se construye hasta que se saca de la tierra en ocasión del diluvio, y el futuro en la Tierra Nueva, que esperamos verlo. Este tema me apasiona porque es algo que vamos a ver, ¿sí? Porque en el tema del arca, yo le he dedicado bastante tiempo a estudiar, a investigar el tema del arca de Noé, pero no hay futuro de esa arca. Fue y ya no es más. Pero el tema este es muy interesante porque hubo huerto y volverá a estar. De manera que eh, para todos los que estemos, en la Nueva Jerusalén, Dios quiera, vamos a poder eh, contemplar esto que ahora vemos así muy, muy poquito, ¿eh? desde lejos, y no tenemos demasiados datos. Pero vamos a poderlo ver, vamos a poder estar allí y poderlo contemplar. Así que, ¿qué ha sido del huerto? Pues lo que hemos mencionado hace un momento, cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo, y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. ¿eh? Así que no estuvo ya en, en el Edén, perdón, no estuvo en el diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva viviendo en el jardín? No sabemos. No sabemos. Algunos me preguntan, bueno, ¿y cuánto estuvo, ¿Cuánto tiempo duró la estancia de, de Adán y Eva? Pues no, no lo sabemos, pero, pero da la impresión por la narración que la permanencia fue corta. Por ejemplo, no hubo hijos y al poco de salir del huerto los hubo. Aquí lo tenéis los textos. ¿eh? Mirad cómo lo dice. Los sacó Jehová del huerto del Edén, echó pues fuera al hombre. Y, y, y al poquito, en el 4, porque estos es tres en el 4 ya uno ya dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, al poquito de echarlos eh, ya eh, tuvieron Adán y Eva relaciones sexuales, de ahí salió eh, el primer hijo, el primogénito, que fue Caín, y después, fijaros en el 4.2, después dio a luz a su hermano Abel. O sea que eh, el tiempo que debieron estar en el huerto fue muy poquito, ¿eh? muy poquito. En el 4.3 dice, y aconteció andando el tiempo, esta frase no se aplica en el Edén, no dice que aconteció andando el tiempo, imagínense Génesis 3, que empezara así, ¿eh? Eh, y aconteció andando el tiempo, pues que la serpiente, que era el animal más astuto, le dijo a Eva, ¿eh? no, no dice eso, aconteció andando el tiempo. Sin embargo, esa expresión sí que se aplica en 4.3, para querer decir que ese Caín y ese Abel pues, se hicieron grandes, uno se dedicó a pastorar, Ganado, el otro se dedicó a cultivar la tierra, y, y ya sabemos que uno mató al otro, y todo esto eh, aconteció dando el tiempo, ¿eh? y esto no aparece en, en, en la historia del huerto. Bueno, ¿qué será del huerto? Pues eh, lo he mencionado ya. Aquí tenéis el texto de patriarcas y profetas. En la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Elena Geboy menciona Apocalipsis 21.1. El Edén ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que estaba antes. al principio. Así que tenemos huerto en el futuro ¿vale? para seguir investigándolo cuando lo veamos de verdad. En la Tierra Nueva dice el conflicto de los siglos, contempla, Estaba hablando de Adán, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia. O sea, esto está diciendo que el mismo huerto va a estar. O sea, Dios lo plantó, eh, en ocasión del diluvio lo sacó, pero lo conserva. Eh, es, es muy bonito, a mí esto me enternece. Dios le ha guardado a Adán el, ar, el, el árbol, perdón, el, el huerto, tal como era. Porque fijaros lo que dice Adán. Adán contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaban cuidar en otros tiempos. Es, es muy tierno de parte de Dios el hecho de que durante estos seis mil años de historia de la tierra, eh, Dios le ha mantenido el Edén como era, le ha respetado todo como era. De manera que cuando Adán lo contemple de nuevo, va a decir, wow, oh, si esos son los árboles que yo cuidaba, son los mismos. ¿Mm? Estas vides que yo cultivaba, estas flores. ¿Mm? Eh, yo creo que esto es, es, un, es una manera que tiene Dios de mostrar su, su amor, este respeto ¿eh? por las cosas. Su espíritu, el espíritu de Adán, abarca toda la escena. Es decir... Yo, yo me lo imagino mirando el Edén de aquí y de allá, de un lado de otro, mirando este rincón aquel. ¿Eh? Seguramente pues, conocía muy bien todos los, los detalles, no sabemos lo grande que era el Edén, pero dice que su espíritu abarca toda la escena. Comprende que es, es este, en verdad, el Edén. sí, eh, Restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. Normal. ¿eh? ¿Saben por qué? Porque los árboles, los arbustos, todo ha crecido en este tiempo. ¿Sí? Yo tuve el privilegio de estar en Libertador San Martín, eh, cercano a la pandemia 2019, y, y tuve la ocasión de pasear por Libertador San Martín, que es la ciudad donde se encuentra la Universidad Adventista del Plata, y yo la conocí pues, cuando los árboles de sus calles eran más pequeños. Y ahora, cuando regresé en el 2019, los árboles estaban preciosos. Además, tuve la ocasión de ir en otoño y, y, y estaban, es que no se puede describir con esos colores amarillos de la hoja de los árboles caducifolios y, y algunos rojizos. Eh, estaba precioso Libertad de San Martín. Claro, yo dejé los árboles más pequeños y cuando retorné, pues eso es, era un encanto para, para la vista. ¿eh? Así que yo me imagino que los árboles, claro, pero estarán más grandes, ¿eh? estará todo más, más bonito. Y se menciona cómo el Salvador lleva a Adán al árbol de la vida, toma su fruto y se lo ofrece para comer. ¿eh? Bueno, eso va a ser increíble. Y nosotros pues nunca vimos el Edén ni el huerto, pero vamos a tener la ocasión de, de verlo y además recorrer el, el Edén con Adán, ¿no? Decir, oye, ¿y esto? Y ahí nos va a contar todo lo que no sabemos sobre el huerto. Nos va a contar qué cosas pasaron, qué cosas vivieron. Bueno, ¿eh? Bueno. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un huerto? ¿Por qué Dios crearía un huerto? ¿Mm? Bueno, por amor. ¿No se lo creen? Patriarcas y profetas. Mira lo que dice el Hegüey. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza. Todo. Es decir, la tierra estaría preciosa, todo el planeta precioso, recién creado, recién salido de las manos de Dios. Bueno, como diseñador, amante de la belleza, dice que tenía la perfección de la belleza. No podemos imaginarlo. Como nosotros hemos nacido en un mundo de pecado, estamos acostumbrados a ver el bien y el mal en la naturaleza, lo bueno y lo menos bueno. Pero imagínense la perfección de la belleza, sin, sin el deterioro que el pecado ha producido en la naturaleza. Así que sería un mundo precioso. Nada ¿eh? que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Era un mundo feliz. Dios creó un mundo feliz para los animales y para los seres humanos. Así que imaginémonos, el planeta era precioso. Había un, un documentalista español, Félix Rodríguez de la Fuente, que cuando se le acababan los adjetivos calificativos decía es, o sea ese, la tierra era pluscuamperfecta perfecta. No faltaba ningún detalle. Hermosa, llena de belleza y hecha de tal manera que fueran felices a Dan y Eva, plenamente felices. Sin embargo, fíjense lo tengo subrayado en azul. El creador, a pesar de todo eso que, que ha mencionado Elena G. arriba, el creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente, lo vamos a ver ahora, especialmente un huerto para que fuese a su morado. A mí me parece esto eh, realmente emocionante. Un planeta delicioso, bello, hermoso, no faltaba ningún detalle para que Adán y Eva se realizaran como personas, fueran felices, pero no, no se quedó ahí, sino que además les prepara, y además me gusta esta palabra, especialmente. ¿Eh? Bueno, vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué significa esto de especialmente? Bueno, en primer lugar, una naturaleza transitable. O sea, la naturaleza eh, silvestre, pues las plantas crecen como bien les parece, ¿sí? pero una naturaleza cultivada como es la de un jardín, de un parque, un huerto, permite al ser humano disfrutar más de la naturaleza. A ver si me explico. La naturaleza en estado silvestre crea unos paisajes preciosos, pero para transitar por los bosques, por ejemplo, o sus selvas, es, es, es intransitable por las lianas, la cantidad de vegetación que se mezcla, se une, mientras que la naturaleza cultivada presenta un estado tal de la naturaleza que te permite disfrutarla. Puedes pasear entre ella. ¿eh? A mí me gustan mucho los bosques, de la, de la naturaleza es una de las partes que más me gustan, y a veces me he metido con toda la ilusión en un bosque para disfrutarlo y no he podido transitar por él por la cantidad de arbustos y cosas que se mezclan y no te dejan caminar, mientras que cuando tú visitas un bosque eh, ya cultivado, te permite caminar entre los árboles, disfrutarlo, eh, y eso es lo que yo creo que Dios también intentó, una naturaleza que fuera transitable. ¿eh? Aquí lo tenemos en esta diapositiva, arriba a la izquierda tenéis una selva, y abajo, eh, a la derecha, tenéis un jardín. Entonces, eh, yo creo que sobran las palabras. ¿sí? Eh, la selva pues es preciosa para verla de lejos, pero si tienes que meterte en ella, pues la verdad es que resulta muy fatigoso caminar por la selva. En cambio, fijaros en, este, en estos jardines de Bouchard, en Canadá, pues esos caminos, esa naturaleza ordenada, las plantas, las flores, los arbustos, los árboles, te permite disfrutar de la naturaleza plenamente, eh, sin los agobios y los problemas que plantea la naturaleza en estado salvaje. Entonces, a mí me parece que esta fue una de las razones del jardín. ¿eh? Bueno. Otra, otra es, eh, era una obra de diseño, ¿eh? hoy se habla mucho de esa palabrita, Bruno Munari, que es un diseñador, eh, decía... El sueño del diseñador es el de llegar a proyectar un objeto que desarrolle plenamente sus funciones prácticas y estéticas. Este tipo de coherencia se encuentra también en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente esto. que El diseño tiene dos componentes, para hacerlo sencillo. Un componente funcional y un componente estético. Por ejemplo, ahí tienen un carro... Pues ¿para qué necesitamos un carro? Pues es, es una máquina de transportar. Es decir, yo necesito que el carro me lleve de un sitio para otro, que vaya a una cierta velocidad y que tenga una serie de, de, de prestaciones que yo necesito. Esa es la parte funcional. Pero también quiero que el auto sea, el carro sea bonito. El componente estético es importante. Pues hay algunos que nos gusta un color o nos gusta otro, eh, un modelo u otro modelo por esta forma, aquella otra, es decir, necesitamos el componente funcional en un diseño, es decir, que me sirva como carro para transportarme, pero al mismo tiempo que el carro sea bonito. Ahí tenéis un sillón, pues ¿para qué va a servir un sillón? Para sentarme. Necesito el componente funcional, sino para que tengo un sillón. Pero eh, buscamos que sea un modelo, pues, que sea estético, que vaya con el salón, eh, el color, las formas. Es decir, que en el diseño encontramos siempre los dos componentes: que sirva y al mismo tiempo que sea bonito. Por eso se le llama belleza funcional. ¿sí? Ese carro y ese, ese eh, asiento ¿no? eh, son eh, bonitos, pero al mismo tiempo tienen que ser funcionales: que me sirvan pues, el sillón para sentarme y el carro para darlos. Bueno, bien. Los árboles de lo, del huerto, fijaros qué interesante, Génesis 2.9, dice, había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol, lo hemos leído ya, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está hablando de los árboles de, del Edén, ¿verdad? Eh, todo árbol, de, de, de, de, toda, significa árboles de distintas clases y dos por su nombre, ¿eh? el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Fijaros lo que hemos leído del diseño. Árboles bonitos y buenos para comer. Os he puesto ahí el concepto de diseño que hemos puesto antes. Había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol. Pero fijaros lo que dice. Agradable a la vista y bueno para comer. Agradable a la vista, componente qué? Estético. Y bueno para comer, componente funcional. Es decir, árboles que me servían para alimentarme. Y al mismo tiempo eran bonitos ¿Mm? Como veis, Dios eh, sigue, digamos, en, en las normativas, en los principios del diseño. Eh, Elena G. de lo adorna y dice, el señor plantó árboles de todas clases en ese jardín para brindar utilidad y dar belleza. Fijaros qué interesante. Brindar utilidad, es decir, el componente funcional, es decir, que sirva para alimentar, y dar belleza, que sean hermosos. ¿eh? Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fragancia, hermosos a la vista, sabrosos al paladar. Siempre lo estético y lo funcional. ¿eh? Así que eso pone a Dios como un diseñador eh, cuyos principios los conoce perfectamente y los aplicó a los árboles del, del Edén. Bueno, pues aquí tenemos árboles hermosos. He querido poner el, el cerezo, ¿no? El cerezo es que es un árbol, cuando está en floración, como lo tenéis en la fotografía, pues es de una hermosura y belleza, es un espectáculo, ¿sí? Eh, y ahí tenéis en un rinconcito eh, la flor del cerezo, eh, que es una flor muy sencilla, es hermosa, yo la veo hermosa, pero cuando está junto con cientos de ellas, forma eh, un árbol realmente muy bonito, ¿eh? pero son buenos para comer porque el cerezo después da cerezas. Esas flores, cuando son polinizadas, pues se transforman en fruto y da cereza. Así que tenemos un árbol que es muy bonito, y al mismo tiempo produce alimento que es bueno para comer. ¿Sí? Como veis, los dos componentes del diseño. Incluso la fruta. Ahí tenéis un puesto en un mercado de fruta. Fijaros la, de, la de variación de fruta que hay, formas, y colores distintos ¿eh? bueno entonces tiene el, el componente funcional que sirve para alimentarnos y al mismo tiempo el estético ¿eh? bueno el árbol de la vida también sigue el mismo el mismo digamos los mismos principios de diseño fijaros lo que dice el enaje de el árbol de la vida aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles es decir el árbol de la vida contenía esa fruta que se describe ahí como lo veis, esa especie de manzanas de oro y plata que tenían el poder de perpetuar la vida, así que imaginémonos el componente funcional tan importante del árbol de la vida, pero también era bonito y como el componente funcional era muy importante, nada menos que eh, proporcionar eh, per la perpetuidad de la vida, pues también el componente estético estaba a corto. Así que el árbol de la vida era un espectáculo, era el más bonito de todos los árboles. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal también sigue los principios del diseño. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, componente por lo tanto funcional, y que era agradable a los ojos, componente estético. Es decir, hasta el, hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol bonito, y bueno para comer. Algunos se creen que ese árbol estaba prohibido porque tenía alguna cosa. Hasta Adán y Eva creían que, que era venenoso, no sé cómo lo pensaban. Eh, pero no, no, era, era bueno para comer. Era bueno para comer. La serpiente lo comió, no le pasó nada. Bueno, ahora, el jardín como obra de arte. Esto es lo supremo. Miren, aquí tenemos un concepto de arte. Tanto la teoría de la expresión, esta es una, una artista, Cynthia Freeland, que escribe un libro, pero esto es arte, y ella dice, porque hay dos teorías, tanto la teoría de la expresión como la cognitiva sostienen que el arte comunica. El objetivo del arte es comunicar. Y puede comunicar sentimientos y emociones, dice ella, o pensamientos e ideas. Es muy interesante, el arte comunica, es un medio de comunicación, lo mismo que hace un escrito, ¿Eh? un texto comunica, la, la música comunica, ¿Eh? por eso son, son arte. Bueno, pues el arte, digamos visual en este caso, comunica y puede comunicar sentimientos, emociones o pensamientos e ideas. Bruno Munari, que hemos citado antes, el artista tiende a dar a su obra un significado, es decir, que la obra como tal no es más que el soporte de un mensaje. Por lo tanto, cuando uno ve el arte, más bonito, más feo, que los gustos pueden cambiar de unas personas a otras, el arte tiene un componente estético, pero también un componente de contenido. Ese cuadro a mí me parece que tiene un componente estético que es evidente, está muy bien pintado, muy bien trabajado, pero tiene un componente de contenido y es que contiene emoción, sentimientos. Yo no puedo dejar de mirar ese cuadro sin sentir algo. Me está comunicando algo, la tristeza de la muerte de una persona muy querida. ¿Sí? Entonces está transmitiendo una emoción, un sentimiento, pero al mismo tiempo está transmitiendo una idea, un mensaje. Si se ven por la abertura de la cueva, ahí está la cruz. Es triste por la muerte, pero hay una esperanza en la cruz. Y a través de Cristo tenemos la posibilidad de, de volver a vivir. ¿Sí? Es decir, está transmitiendo emoción, sentimiento, la tristeza de la muerte, y al mismo tiempo está transmitiendo la idea, el mensaje de que hay un Redentor, hay una salvación y hay una promesa de, de una resurrección. ¿Eh? Bueno, pues entonces, el jardín es una obra de arte. No solamente es bonito porque las florecitas, los pasillos, los arbolitos, ¿eh? sino el jardín transmite, comunica. Gente que ha trabajado en el tema del jardín, Santiago Beruete hizo toda una tesis doctoral sobre el jardín y la publicó en dos tomos, le puso un nombre distinto a cada tomo, pero es la misma tesis. Él dice, un jardín es una obra de arte. El jardín constituye sobre todo una obra de arte viva, y me encanta esta expresión, un texto vegetal, un texto que se ofrece a la lectura de la sensibilidad y de la inteligencia. Es decir, un verdadero jardín eh, es eh, comunica, es como un texto que uno lee. Fernando Caruncho eh, concibe el jardín como una forma de conocimiento y expresión del pensamiento. De ahí que su diseño represente una ocasión para mostrar su particular visión del mundo y el medio para traducir sus ideas a un lenguaje plástico. Es decir, el, el autor de esa obra de arte eh, llena el jardín de conocimiento y de pensamiento, que nosotros tenemos que, que interpretar ¿eh? como un texto. Santiago Beruete de nuevo. Las escenografías de un jardín o de un parque dan lugar a una gran densidad simbólica y carga emocional, transformando el paisaje en un discurso filosófico. Si el jardín no es un sitio bonito y ya está, los verdaderos jardineros, los auténticos jardineros, no son los que crean eh, un paraje donde uno pasea y qué bonito es esto y qué bonito, sino está, tienen contenido ¿sí? ideológico. Al descifrar los mensajes ocultos en esas representaciones, el paseante, se siente tocado en lo más profundo y le embarga una emoción que se parece mucho al asombro que según Aristóteles hizo nacer en los seres humanos el deseo de hacerse preguntas es decir un verdadero jardín provoca eh, eh, la, a la mente y al pensamiento a hacerse preguntas ¿sí? no es solamente un lugar de placer por lo bonito del espectáculo sino es un lugar también de hacerse preguntas los los filósofos griegos los mejores momentos de plática y creación de pensamiento lo hacían en jardines. Por ejemplo, a Platón le gustaba mucho pasear por un jardín para disertar con sus discípulos, porque en ese entorno la mente se siente inspirada. ¿Eh? Bueno, eh, hay muchas cosas que podemos decir. Simplemente os paso rápido. Cada jardín, de los grandes jardines importantes del mundo, transmite un mensaje. Y depende de, de, de que, cuál es la religión de trasfondo, eh, cuál es el pensamiento del creador del jardín, así es el jardín. Los jardines chinos, como este, o como este, pues son jardines diferentes que, por ejemplo, los jardines japoneses. Fijaros qué belleza de colorido en otoño. ¿eh? Esos árboles están plantados ahí adrede, el jardinero sabe de qué color se ponen cuando venga el otoño. Para dar esta impresión, fijaros, la combinación de los rojos de, de, de los árboles con el, el edificio, ¿eh? el puente. Es decir, está muy trabajado. ¿eh? El jardín no es cualquier cosa donde uno planta cosas bonitas, sino son cuadros. Y esos cuadros apuntan a un contenido. ¿eh? Aquí tenemos los cerezos en flor, que en los jardines eh, japoneses es... es digamos, el, el corazón del jardín y que son visitados por los japoneses cuando entran en flor. Bueno, es increíble, celebran el día de la primavera, la floración. Bueno, tienen un respeto y un amor muy grande a, a la naturaleza. ¿eh? Bueno, esto ya es un jardín distinto. Esto ya es de Francia, Millandri. ¿No se nota que la ideología que hay detrás de este jardín es diferente a la ideología que hemos visto antes en un jardín japonés o, o chino. Esto se nota que detrás eh, hay otra ideología diferente. Fíjense cómo, cómo están los, los arbustos podados, eh, los, las parcelas, todo. ¿eh? Se nota que hay una ideología distinta. Y este jardín es, es otra cosa. Podríamos pasearnos por los jardines del mundo y veríamos como cada jardín, un auténtico jardín, no una plaza que tiene plantas. Una, un jardín con todas las letras son lugares, eh, espacios de contenido ideológico. ¿eh? Bueno, aquí tenemos los jardines de Butchard que hemos visto antes, pero con otra mirada. ¿eh? Pero estos jardines de Keukenhof en Holanda. Yo les cuento aquí rapidito una experiencia en este jardines. Eh, por los, fuimos a visitarlos, hicimos un viaje fin de curso, están en Holanda como tenéis ahí escrito. Entonces hicimos un viaje eh, fin de curso, estuvimos visitando Bélgica y pasamos a Holanda y llevamos a los alumnos a que vieran este jardín si no eso hubiera sido imperdonable que no los hubiéramos llevado estamos hablando de alumnos adolescentes sí de prepa de acuerdo no estamos hablando de universitarios cuando ellos vieron estos jardines nos venían a los profesores que los acompañábamos y nos decían wow dice no sé cómo podré describir a mis padres esto cuando regrese dice, parece el Edén Salió de, de varios de ellos, sin ponerse de acuerdo, el jardín del Edén, dice, debió ser algo así. Pues sí, debió ser algo así, ¿eh? una obra de arte. Fíjate eh, lo que dice, o que decía este autor del siglo XVII, como el jardinero, así es el jardín. Y el propio Beruete, en su libro, dice, tal y como es el jardín, así es el jardín. Es decir, detrás del jardín está el jardinero. Pero cuando hablo del jardinero no es el cuidador, sino el creador de ese jardín, el que lo ha diseñado, el que ha pensado cómo hacerlo, el, el ideólogo que está detrás de un jardín. Sí, yo sueño que alguna vez habrá un jardinero adventista que sea ideólogo y que sea capaz de crear en una universidad adventista, en el campus, un jardín que de alguna forma eh, contenga la ideología, eh, digamos, adventista. Porque como el jardinero, así es el jardín. Así que imagínense cómo sería el jardín de la no, no, no, no lo podemos ver, porque ya no está aquí. Habrá que esperar al futuro para verlo. Pero como el jardinero, así es el jardín. Es decir, como Dios, como es Dios, así va a ser el jardín. ¿Ah? El jardín nos va a hablar de Dios. Esa es la cosa. Bueno, era un lugar sagrado. Vamos a pasar muy rápido esto porque el reloj ya eh, se ha movido más deprisa de lo que yo quisiera, era un lugar sagrado. ¿eh? Oyeron la voz de Jehová, todos lo conocemos, Génesis 3.8, que se paseaba en el huerto al aire del libre. Es decir, un lugar donde está Dios es un lugar sagrado. ¿okay? Y en Éxodo 3 pues se nos presenta un caso muy interesante, cuando Moisés se acercó a aquella zarza que, que estaba ardiendo y no se quemaba, y, y es cuando Dios le dice ¡Ey, ey, ey! ey eh, tú no puedes aparecer aquí así como... Como te parece, el lugar en que estás es Tierra Santa. ¿Por qué es Tierra Santa? Porque está Dios. ¿sí? Así que el Edén era un lugar además sagrado, ¿sí? porque por la presencia de Dios. Sabemos por el de Guay que, que Jesús, Dios en la persona de Jesús, visitaba a Adán y Eva con cierta frecuencia. Así que era un lugar sagrado. Y como lugar sagrado, estaba vallado. ¿eh? El término hebreo Gan, que hemos traducido por huerto, jardín, remite a la raíz que significa estar rodeado, cercado, protegido. Es decir, Han no significa solamente un huerto un jardín, sino un lugar que está cercado, que está protegido, que, que, está, que tiene una cerca, una valla, que lo separa el interior del exterior. ¿eh? Incluso la palabra jardín, en varios idiomas derivados del, de la lengua antigua indoeuropea, eh, la raíz está en, en la palabra corto y eso implica cerramiento ¿sí? o sea jardín no se no se puede concebir un jardín abierto el jardín eh, lleva consigo una cerca un vallado que lo lo delimita ¿eh? bueno eh, el atrio que era un lugar sagrado también el atrio perdón el tabernáculo eh, pues estaba eh, cercado en el atrio había una, una, una cerca. ¿eh? Eh, las murallas de la Nueva Jerusalén, no sé si, si vosotros lo habéis preguntado alguna vez, para qué necesita eh, Jerusalén, la Nueva Jerusalén, unas murallas para un mundo eh, en paz. No vamos a meternos con eso, pero el hecho de que la Nueva Jerusalén va a ser el lugar donde va a habitar eh, el Creador, eso hace que sea un lugar sagrado y por lo tanto, cerca, una cerca que lo separa, todo el planeta va a ser nuevo, nuevos cielos, nueva tierra, hay una nueva creación, no hay ya restos de pecado, no va a haber guerras ni cosas por el estilo, pero la idea de una muralla te está diciendo que ese es un lugar separado del resto del planeta. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque ahí es donde va a estar. Dios eh, El huerto del Edén, Patriarcas y Profetas, eh, menciona algunas cosas. Y ella dice, vamos a leer solo lo azul por la hora, eh, el huerto del Edén cuya entrada estaba vedada. Está hablando de cuando ya fueron eh, expulsados Adán y Eva. La entrada estaba vedada. Eso significa que había una entrada. Es decir, el, el, el, el huerto estaba vallado, cercado, uno no sé qué tipo de, de cerca, pero había una puerta. Adán y Eva... Cuando se los expulsó salieron por esa puerta y ya nunca más se los dejó entrar porque habían unos ángeles vigilantes en la puerta que impedían la entrada de cualquiera eh, que quisiera. Y a esa puerta iba Daniel y, y, y sus hijos a adorar a Dios, en la puerta de la entrada del Edén. ¿eh? Eh, los querubines fijaros que los puso al oriente del huerto, seguramente la puerta estaba orientada al oriente. ¿eh? y ahí es donde Dios puso los querubines bueno eh, el Edén era también el hogar ¿eh? vamos a ver si en cinco minutos terminamos esto el, el hogar de Adán y Eva ¿eh? ya lo hemos dicho todo lo, este texto ya lo hemos mencionado al principio, así que eh, Dios plantó especialmente un huerto para que fuese su morada ya lo hemos dicho, aquí simplemente se insiste en la misma idea Dios puso a Adán en, en un huerto esta fue su morada ¿eh? es decir eh, un lugar del mundo donde eh, estuvieran Adán y Eva. El mundo es muy grande eh, y necesitamos un lugar. ¿sí? El ser humano necesita un lugar. Hasta en la iglesia cuando vamos, vamos siempre a nuestro lugar. ¿eh? Cuando entramos a la iglesia y alguien se ha sentado en el, en, en el banco y en el, donde nos sentamos, a veces decimos, me han quitado, ¿eh? como si fuera una cosa. Es decir, nosotros en las cosas más sencillas, en el hogar, en la iglesia, etc., siempre buscamos un lugar. Bueno, entonces Dios les buscó un lugar que era el Edén, el puerto. Bueno, la santa pareja vivía muy dichosa en el Edén, disfrutando, de esas, continuamente descubrían eh, nuevas bellezas y, bueno, eh, podemos imaginarlo. Pero hay aquí una cosa nueva, es la escuela del Edén. Por eso he puesto Revelación del NGW. Esto no está en la Biblia, es una revelación de Elena G. como profeta. Elena G. nos cuenta a veces cosas que no están en la Biblia. Y fíjense lo que dice, se estableció una escuela modelo en el Edén. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro, los padres de la familia humana, los alumnos. ¿Eh? Una escuela. Y fijaros qué ventaja. Nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación y a menudo iban a visitar los santos ángeles que les daban consejos e instrucción. Una escuela, solamente que con un staff de profesores que nunca ha habido tal staff, ¿eh? nada menos que el, el mismo Jesús como maestro, eh, el padre como director de la escuela y los, y los ángeles también como maestros. Eso tuvo que haber sido impresionante. Newton escribió sobre esto. Lo que él hubiera dado, escribió, por haber estado unos pocos minutos en esa escuela de Edén. Newton. Él, él intuía que esa escuela tuvo que haber sido lo, lo, máximo, ¿eh? lo máximo. Y ahí se formó a Danieva, en esa escuela. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son los libros de texto? Pues el trabajo útil, la agricultura, tenían que cultivar el Edén las escrituras, qué mejor escritura que Dios mismo, la naturaleza, el Edén era esa naturaleza cultivada que hemos dicho, y las experiencias de la vida. Esos cuatro eran los libros que eh, tuvieron Adán y Eva en esa escuela. Los mismos libros que tuvo Jesús. Aquí lo estáis leyendo en este texto del Ministerio de Educación. Por eso Jesús estudiaba las escrituras, estudió la naturaleza aprendió de las experiencias en la vida en sus parábolas constantemente, Jesús demuestra que eh, de estas experiencias de la vida y el trabajo útil. Se pasó nada menos que muchísimos años de carpintero con, con su padre. ¿no? Bueno, la agricultura como trabajo manual, Elena G. White eh, la pone de, de primera, ¿eh? vamos a leer ya todo esto, pero sí que vamos a ver la frase, el estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. ¿Sí? Tendremos todos los planes que sean, la, todos la, la, los sistemas educativos, digamos, de, de, de moda, eh, el resultado de los mejores psicopedagogos y todo lo que queramos, pero eh, no abandonemos la agricultura como una materia. ¿eh? Es, es importante, porque, porque Dios, que, que organizó la primera escuela, puso la agricultura como trabajo. manual Bueno, eh, vamos a saltar todo esto por ponerle algo de, de sonrisa, ¿no? eh, un poco de humor. Hay un proverbio chino que dice, si quieres ser feliz una hora, bebe un vaso de vino. Si quieres ser feliz un día, cásate. Si quieres ser feliz toda tu vida, hazte jardinero. Es, es increíble, no hemos podido leer mucho sobre esto, pero es increíble eh, los beneficios que da eh, la jardinería, la agricultura. No solamente físicos, porque hace ese ejercicio, sino incluso mentales Ajá. y sentimentales. Bueno, y ese huerto del Edén es un modelo. sí Es decir, no solamente eh, Dios eh, plantó ese huerto para que Adán y Eva... Eh, tuvieran un hogar y se educaran y un montón de cosas, sino que el huerto del Edén era, vamos a leer solamente lo amarillo, perdón, lo azul, el huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra. ¿Sí? Su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, estableciese otros hogares y escuelas semejantes. Es decir, lo que Dios pretendió, además, es que se fijaran cómo era un huerto, para que ellos en el futuro, y sus hijos, pues hicieran huertos semejantes donde habitar. Así que eh, ese era el plan de Dios, ¿sí? que viviéramos en huerto, ¿sí? en jardines. Bueno, eh, luego hay una influencia de la escuela del Edén impre impresionante. O sea, imagínense toda la civilización prediluviana que durante siglos, porque eh, Adán, por ejemplo, vivió 930 años, durante siglos tuvieron al hombre que fue educado en la escuela del Edén. Eso es como hablar, si yo pudiera decir, oiga, que yo soy un doctor en biología, pero por Oxford, la Universidad de Oxford, o la Universidad de Cambridge. ¿no? Es decir, cuando uno procede de una gran universidad, pues es, es una maravilla, ¿no? Uno presume. Pues imagínense lo que sería presumir que yo fui formado en la escuela del Edén. A mí me enseñó el mismo Jesús. A mí me enseñaron los ángeles. Entonces imagínense todo ese conocimiento Adán lo transmitió a los de la civilización prediluviana. Estamos ya terminando. Eh, esta es la siguiente diapositiva y ahí cerramos. Eh, Génesis 4 es una demostración de las consecuencias de la escuela del Edén. ¿Sí? Es decir, lo, los evolucionistas dicen que el ser humano pues pasó por, por varias etapas, como es el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales, eh, descubrí, éramos primero nómadas, eh, cazadores, recolectores que andábamos de aquí para allá, nómadas, eh, viviendo en cuevas y bueno, eh, de aquella manera, luego descubrimos la agricultura y la ganadería, nos hicimos sedentarios, descubrimos los metales, empezamos a fabricar este metal, el otro, el más allá. Sin embargo, Génesis 4 nos muestra... Eh, eh, que ya había agricultura, ganadería, y ya se construían ciudades, y ya se, ya se manejaban los metales. Aquí lo tenéis, Génesis 4. Abel, ganadero. Caín, agricultor, y además construyó una ciudad, nada menos. De cuevas, nada, edificó ya una ciudad. Los que habitan en tiendas, Jabal, eh, y además ganadero. Jubal, Padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, es decir, la música desde el comienzo de los tiempos. Tu Balcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, Génesis 4 es una evidencia de la escuela de la edad. Porque la civilización prediluviana avanzó muy rápidamente. No empezó desde cero. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con unas capacidades impresionantes. Pero no sabían nada. No habían tenido padres que los educaron, no había habido una sociedad, no había habido una escuela. No, no, o sea, tenían un cerebro impresionante, recién salido de las manos del creador, pero había que educarlos. Por eso la escuela era necesaria e imprescindible para Adán y Eva. ¿sí? Y entonces, fruto de ese trabajo de la escuela del Edén, Génesis 4. Bueno, y terminamos con esta diapositiva. El cielo es una escuela, todo el cielo, su campo, o sea el universo, su campo de estudio el universo, su maestro sigue siendo el ser infinito y esto es muy bonito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela del universo y una vez consumado el plan de redención, atentos, vamos a ir a la escuela otra vez, se reanudará la educación en la escuela del Edén. O sea, va a ser muy bonito ver el Edén en la Tierra Nueva, ¿no? en la Nueva Jerusalén, pero cuidado, que va a ser escuela. Y vamos a volver a ir a la escuela, es normal, vamos a necesitar ponernos al día con el universo. ¿Se imaginan los planetas que no han pecado? ¿Cuál será su nivel tecnológico? El nivel de conocimiento, porque nosotros estamos endiosados por lo que hemos descubierto y vemos que lo que hemos conseguido tecnológicamente, pero nosotros somos un planeta pues, que lleva una vida muy corta, de 6.000 años, muy limitados, vivimos muy pocos años. Cuando empezamos a saber algo ya nos morimos. Severo Ochoa, uno de los grandes investigadores eh, que ha tenido España, pues, le hicieron una entrevista a sus ochenta y tantos años y le preguntaron, bueno, ¿y cómo ven las cosas? Dice, pues qué pena que soy ya tan viejo y pronto me moriré cuando... Estoy empezando a entender de qué va esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serán los planetas que no han pecado? ¿Por dónde andarán? ¿Cuál será su nivel tecnológico, nivel de conocimiento? Entonces, necesitaríamos, necesitaremos de nuevo la escuela. Bueno, es un tema apasionante. El tiempo se mueve muy rápido. Pero es un tema que tiene futuro. Porque... Hemos hablado de lo que sabemos, hemos especulado también alguna cosa, pero lo vamos a experimentar, si Dios quiere, en la Nueva Jerusalén. Muy bien, doctor Germán, muchas gracias por su tema. Eh, hay muchos comentarios, muchas preguntas, sin embargo, el tiempo se nos agotó, como estamos transmitiendo ahora por Zoom. Y no por semillar, ya no tenemos tiempo extra. Así que agradecemos al público su gran participación. Les invitamos para que el próximo sábado nos acompañen también. El próximo sábado tendremos al ingeniero Orlando Poma. Él es un ingeniero que trabaja en la Universidad Peruana Unión. Él nos va a presentar el tema Inteligencia Artificial en el Estudio de las Tierras como un geocondensador, un caso de diseño inteligente. Así que los invitamos para que, igual que ahora el próximo sábado también estén con nosotros, a las 3 de la tarde, tiempo del centro. Y el tiempo que me queda, 5 minutos, vamos a utilizarlos para hacer algunos anuncios. Aquí tenemos algunos de los oradores que tendremos en las siguientes conferencias. Tenemos al doctor Santiago Gómez, que también... Nos hablará desde España, al doctor Nelson Vera Villamizar desde Colombia, él es un astrónomo de nuestra iglesia, al maestro Imael Chablé de aquí en la universidad, a nuestro amigo el doctor Roberto Biaggi, un gran orador también, un gran paleontólogo. En marzo tendremos al doctor Ronald Nalín del Geoscience Research Institute, al doctor Carlos Zambra, al doctor Ben Closen y varios más que estaremos presentando eh, estas pláticas que nos instruyen en la relación ciencia y religión, la doctora Rosario Acantún, el maestro Adolfo Montalvo, el doctor José A. Barrera, es un doctor en geofísica por la UNAM, un gran convencido también de la creación, el doctor Víctor Solís de la UNAM, la doctora Betania Silviero, ella es brasileña, pero trabaja en Los Linda University, una gran profesional, el doctor Gudié Roblero de Lindavista, y el maestro Andrés Álvarez, un estudiante en doctorado en química de la UNAM. Y tendremos al doctor José Cardé, un gran biólogo en la iglesia también. Al maestro Fabián Figueroa de Bolivia. Al doctor Celedonio García desde España. Y al doctor Harvey Alférez, ahora desde eh, Southern University en Estados Unidos. Así que tenemos una playa de, de conferencistas que estarán compartiendo con nosotros su conocimiento. Así que los invitamos para que cada sábado estén con nosotros. Y no quiero perder la oportunidad también de presentar a quienes hacen posible esta transmisión cada sábado. Tenemos en la pantalla al maestro Tennyson Chiray. Hola, Tennyson. Tennyson, él es brasileño, pero está aquí en México y es un apasionado de transmitir a través de este programa los conceptos de ciencia y religión es siempre estar pendiente de que todo funcione bien, Tenison, gracias por tu apoyo, gracias por tu ayuda y por estar convencido de este ministerio también tenemos al ingeniero David Cárdenas, él también nos apoya cada sábado con la transmisión sin ellos sería imposible este trabajo, muchas gracias al equipo que nos ayuda cada sábado en la transmisión del programa, nuestros orígenes, revelaciones y último anuncio el próximo 11 y 12 de febrero, celebraremos aquí en la Universidad de Montemorelos el sexto congreso sobre creación bíblica y diseño inteligente. Los invitamos para que nos acompañen. Tendremos todo el fin de semana, viernes de noche, sábado de mañana y sábado de tarde en ponencias para celebrar nuestro sexto congreso sobre creación bíblica y diseño inteligente. Los invitamos también para que nos acompañen. Nos despedimos. Agradecemos al público su participación. El tiempo no nos dio ahora, pero tuvimos una gran conferencia. Gracias, doctor Clemáez, por tanto conocimiento, tanta información, que sin duda nos es útil. En algún momento, en las próximas conferencias, volvemos a las preguntas que hay por allí. Te vamos a conectar por ahí para que nos ayudes a contestarlas. Muchas gracias, Perfecto. doctor Mades, como siempre, como siempre. Muy agradecidos. Y estamos seguros que contaremos contigo en el futuro para otras ponencias con la ayuda de Dios. Que Dios bendiga a todos esta tarde y nos vemos el próximo sábado con el ingeniero Orlando Poma desde la Universidad Peruana Unión allá en Ñaña, Perú. Hasta la vista.